Hola a todos y bienvenidos a ver si quedamos. Hoy os traemos un vídeo de estos que tanto os gustan: galletas sin gluten, veganas y sin azúcar en la airfryer. Para ello vamos a utilizar una cucharada de lino y tres de agua. Ya sabéis para conseguir una masa similar al huevo. Dos cucharadas de margarina un cuarto de esencia de vainilla, 2 de pasta de dátil, 100 gramos de almendra molida, 50 gramos de harina de avena, 50 gramos de harina de arroz y 20 gramos de coco rallado. La pasta de dátil la podéis sustituir por cualquier otro edulcorante que tengáis por casa, seguramente con silito os quede muchísimo más dulce o podéis utilizar stevia o, o nada <risa> o azúcar pero ya no sería tan sano <risa> vamos a mezclar por un lado todos los ingredientes húmedos y por otro lado todos los ingredientes secos y lo vamos a mezclar podéis sustituir eh, estas harinas por la harina que vosotros queráis o la mezcla que vosotros queráis eso sí, a la hora de, de incorporar los ingredientes secos con los ingredientes húmedos, muchas veces las proporciones varían en función de la harina. Ya no solamente, aunque utilicemos la misma harina, eh, es posible que, que tú necesites otras cantidades. Al final, lo que vamos a necesitar es que la masa nos quede así como os muestro en, en el vídeo. Al final, utilicé también una buena cucharada de bebida vegetal. Porque veía que, que no me terminaba de convencer cómo me había quedado la mezcla. Y esto es a lo que me refería con eh, que igual tenemos que variar un poquito las cantidades. Es, las cantidades para las galletas son bastante orientativas. Una vez tenemos la masa, la extendemos y vamos haciendo nuestras galletas. Yo como no tengo ningún molde, pues he utilizado un vaso. Podéis utilizar lo que tengáis por casa y si tenéis moldes y encima navideños por estas épocas del año, pues mira, mejor que mejor. Una vez tenemos todas nuestras galletas hechas, nos las llevamos a nuestra freidora de aire a 180 grados durante unos 10 minutos, hasta que veáis que la galleta esté dorada. Yo estuve jugando un poco con los tiempos, entre 10-12 minutos, y bueno, como veis, este es el resultado. Al haber utilizado solamente dos cucharadas de pasta de dátil eh, noté que las galletas no estaban tan dulces Pero sí que es verdad que mojadas en, en café o en chocolate la verdad es que están bastante buenas Y ahora os voy a enseñar a hacer un chocolate calentito, súper sencillo de, de hacer y bastante resultón Para ello vamos a utilizar una buena cucharada de cacao puro desgrasado y una cucharada, una cucharadita de cacahuete en polvo. Ponemos agua súper caliente y mezclamos muy bien los ingredientes. Por otro lado vamos a coger nuestra bebida vegetal. En mi caso estoy utilizando la de avellanas de arroz, pero vamos, normalmente suelo utilizar la de avena, que también es bastante dulcecita. Y vamos a espumarla con nuestro espumador este que tengo aquí maravilloso <risa> no es necesario pero la verdad es que queda una textura bastante rica y una vez tengamos espuma en nuestra bebida la incorporamos a nuestro chocolate igual voilà. podemos decorar por encima con un poquito de cacao en polvo con un poquito de canela nata <risa> lo que queráis y ya está bueno nos encantaría que nos dijerais eh, si vosotros hacéis galletas ¿Cuáles son vuestras galletas favoritas? Os esperamos por comentarios. Esperamos que estéis teniendo muy buenas fiestas. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos... ¡Ah! A suscribirse ¿eh? y a darle a me gusta al vídeo. Y recordad que tenéis las redes sociales por aquí abajo, en la cajita de información. Y ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo.